Entonces, eh, bueno, trabajé un tiempo, vendí así, y lo dejé, dije, no, ya quiero descansar, lo dejé, dije, quiero dedicarme un poco más a mi casa, a mis hijas, y lo dejé, eh, tuve un tiempo como unos cuantos años, y hace unos dos años y medio, Pensé retomar. ¿Por qué? Porque esa cartera que yo mantengo con la compañía es mía en realidad, ¿no? No es de la compañía en sí, porque yo trabajo directamente. Eh, trabajo, digo, porque mantengo a mis esos clientes aún y no me han cerrado el contrato. Okay. Entonces, yo mantengo hasta el día de hoy ese contrato abierto. Pero estoy corriendo el riesgo de que ya con esto de la pandemia un poco las personas han ido cerrando sus contratos por el tema de ingresos económicos. Entonces, el, hace dos años y medio yo dije, lo voy a retomar porque ya. Yo pues, no me sentía productiva, me sentía como vacía y todo porque dije, ya la dejé y todo, ¿no? Volví a retomar. Me topé con la sorpresa en que no pude vender. Se me hacía difícil enfrentar al cliente. Eh, es como que no me motivé. ya me empecé a estresar, me estresé demasiado que lo volví a dejar, porque ya me estresé demasiado. Solo pensaba y me estresaba, porque ya no tenía ese contacto, no, con y todo. Entonces, dije, al año pasado, dije, no, voy a retomar ya, porque, no sé, bueno, me desmotivé tanto, perdí hasta mi confianza en mí misma, eh, sí, siempre he pensado que soy la fuerte, que me gusta me he levantado siempre en cualquier caída yo lo he hecho y me he levantado y cualquier cosa que he tenido yo lo he enfrentado y no me he dejado pero ahora me veo tan volátil tan vulnerable tan desconfiada, insegura ¿Oh, sí? o si sea, creo que se me vino todos los achaques ahora, entonces lo he dejado y yo ya vengo del año pasado que ya lo tomo ya lo tomo, pero créeme que es tan fuerte porque yo he tratado de que sea, algo más fuerte el que me dé ese empuje para o me motive a, a, a seguir en las ventas, aprender a vender, ¿sí? Es como que tengo un vacío adentro de que no sé cómo hacerlo, cómo enfrentar. Digo, las ventas ahora los veo diferentes, no era como antes, ¿no? Y como los visitábamos puerta a puerta, eh, creo que también la parte de las redes sociales me, me causó mucho problema, llamemos así, ¿no? Eh, porque yo creo que el teléfono es lo único que sabía utilizarlo, ¿ya? Nada, redes, no nací en la tecnología, entonces también me causó un poco de una situación fuerte. Eh, yo no sé si es que no creo que tú estás en la parte, porque Gabriel estuvo, por eso no sé si lo conoces. Yo estoy en la parte de Misela con Mauricio Benoís, posiblemente conoces eh, este año completo, ¿no es cierto? Y... Creo que, y lo tomé es porque pensé que viví o me desperté de un sueño que, no sé, estuve viviendo un sueño y donde desperté. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué está pasando de mi vida? En donde eh, aprendí hoy, este año, muchas cosas, a gestionar emociones, a, a saber qué eran las emociones, muchas cosas que tal vez no tuve el conocimiento cuando también. Yo vengo de campo, eh, campo, campo, que yo a los 18 años recién empecé a ver televisión, ah, empecé a conocer cosas que yo me, me, me compraba libros para, bueno, te voy a ser sincera, no sabía manejar cubiertos, yo me compré, porque decía yo, qué vergüenza, no sé manejar. ya tengo 18 años, no sé manejar cubiertos, porque en campo tú sabes, pero es el mero campo, ¿no? El mero campo, donde, tal vez sin zapatos, cosas así un poco profundas, ¿no? De patrones fuertes, porque yo llevo patrones muy arraigados de mi padre, patriarca, y por eso soy fuerte también de un carácter, ¿no? Soy muy fuerte, pero eso es lo que me ayuda a despertar, de que viene con patrones de controladora, cosas que hoy recién me estoy dando cuenta de lo que me pasaba, ¿no? Sí, de tener vacíos, de tener carencias de conocer porque no entendía lo que me sucedía como que desperté y no sabía qué estaba haciendo en mi vida no digo que esos años atrás no las disfruté los viví los viví disfruté porque amo mi vida me quiero mucho pero yo no lo pensaba en mí sino de que solamente mi familia mi hija a mi esposo a mi casa y no hice nada más trabajaba en mi casa tocaba en mi casa Sí, me iba de viaje de vez en cuando, porque me gusta viajar, pero no, es así hecho, pero no era la vida que yo desperté y quería, ¿no? Entonces, pero no digo que no fui feliz en ese tiempo, no, no digo, pero desperté un día que la vida era mucho más grande, que había muchas cosas más de vivirlas, ¿no? Y eso me dio un toque diferente, eh, dije, no esto no es ahí, pero me he encontrado con estos impedimentos como de miedo ahora y que antes no. O sea, yo encontraba una barrera y decía no, yo no puedo y pasaba esas barreras y no tenía problemas. Y hoy veo un miedo, un problema, me lo, o sea, no me ha permitido avanzar, me ha dejado estática y que no sé si es el de miedo solo. Bueno, me he dado cuenta porque he tratado de hacer introspección de ¿a ¿qué es el miedo encima? Entonces, eh, veo que es al desconocimiento, sí, al desconocimiento, porque eso no te da seguridad, ¿verdad? El desconocimiento no te da seguridad, entonces veo que es eso, eh, pero hay algo más atrás que no me permite esa motivación tan grande para decir, ok, yo sé que tengo miedo, pero puedo aprender, puedo aprender, así sea, de un paso a un paso, pero puedo aprender. Porque yo ya he vivido otras cosas y digo, no, es el trabajo mismo que te digo que hoy no lo enfrentaron. Antes no sabía, nunca he vendido les decía, no. para mí yo respetaba tanto a los vendedores porque decía, Dios mío, yo en que enfrentar portones, eh, malas caras, tanta cosa, ¿no? Yo les admiraba mucho, decía, yo nunca podría hacer eso. Y cuando me enfrenté a vender, decía, ¿no? a ver, voy a, a ver hasta dónde yo puedo llegar, si es que puedo, no puedo vender, ¿no? Me di un plazo y lo pude hacer. Pude vencer ese miedo. Pero hoy me topé con algo que yo no sé qué está, en dónde está tan grande esa pared tan grande que él no me ha permitido, ¿no? Okay. Yo creo que es un resumen así, un poco. Te entiendo. Acá. Te entiendo, Estela. Quiero que por favor analices durante dos minutos la siguiente pregunta que te voy a hacer. Okay. ¿Listo? Analízala un momento. La pregunta es: ¿qué me duele? ¿Qué cosas me duelen? ¿Listo? Ten allí. Eso, por favor, y saca una lista. Bien. Y yo te espero. Dos minutitos, bien. Listo, Estela. ¿Cómo nos fue? Bien. ¿Bien? Listo. Cuéntame allí algunos dolores. El dolor de no poder disfrutar de muchas cosas que me gustan, como leer, viajar, tener esa libertad del tiempo, ¿sí? De decir, me siento en un lado y estoy sentada aunque sea, y ¿sí? Y disfrutar de ese tiempo, porque me gusta sentada y, y simplemente estar sentada o leyendo, que me fascina leer, ¿sí? Eh, bueno, leer lo hago, pero eh, no estoy con esa satisfacción de decir, ok, hoy me senté y puedo leer el libro completo hoy y que no pasa absolutamente nada, ¿sí? Por el tiempo, ya. Eh, eso, eso es lo que hoy me, me La libertad financiera igualmente, que no lo he logrado aún. Entonces digo, y también el, el no tener mi marca personal que hace que... Eh, no pueda todavía eh, entrar eh, bueno, en redes y toda esa parte me, me, me molesta, ¿no es cierto? Eso es lo que no me ha permitido. Entonces, creo que son los dolores más grandes y ¿sí? porque me frustra el no haber logrado. Eh, todas esas cosas, eso creo que es lo que más, porque lo otro viene creo que con añadidura, ya teniendo toda esa parte esa paz, esa tranquilidad, posiblemente el hecho de que yo me sienta el no ser productiva a mí me ha hecho sentir vacía y eso es lo que no entendía, eh, ante, eh, no entendía por qué me hacía sentir eh, no productiva, si tenía otras cosas que me podían llenar, pero creo que es no, el no ser productiva el que me ha hecho sentir muy vacía, ya, que siempre he sido desde, desde jovencita, como 18, 19 años, yo empecé a trabajar, ¿no? Siempre tenía mi insolvencia, yo hacía lo que yo quería. Entonces, pero este tiempo creo que ha sido el más frustrante por haber dejado de trabajar, ¿no? Está okay. la... Sí, oh. te estoy no. escuchando. Tranquila, bueno, te entiendo, te entiendo. Eh, y logré identificar varios puntos, ¿bien? Que, que hacen parte de una u otra forma de las bases. De volver a nosotros, a nuestro centro y ¿sí? de volver a, a, a nuestra esencia, porque ahí es cuando eso que es ese ruido, digamos así, esa insatisfacción, digamos así, esa falta de pasión, como de levantarte, como que no haya una pasión de que te digas inmediatamente que te haga parar de la cama apenas suena la alarma o que digas. Así como, por ejemplo, cuando vas a hacer un viaje, cuando vas a hacer un viaje muy esperado sí. ni siquiera necesitas sonar la alarma porque sí. automáticamente te despiertas a una hora exacta y ya tienes todo listo. Empiezas a empacar, empiezas a organizar y el día te fluye y vive la experiencia y vives con pasión es correcto. Así es. y vives con amor y vives en pasión y es allí el tema. La pasión viene de nosotros, de internamente, internamente, lo que a nosotros nos motiva, lo que nos impulsa, ¿bien? Y cuando nos desconectamos de esta pasión, cuando nos dejamos llevar por lo que creemos aquí, que es lo correcto, y no lo que sentimos aquí. Entonces es entrar a hacer un acuerdo con nosotros mismos. De decirnos, de decirnos a nosotros, mira, mente, eres una persona capaz de hacer todo y tú eres la que vas a ejecutar y materializar, la que tiene la información y la que ejecuta finalmente, porque te necesito para que puedas tú, para que tú puedas hablar, necesita la mente tener la información y ejecutarla en el cuerpo e impulsarla para poderse materializar. Bien. Pero finalmente, dejémonos guiar por lo que nos apasiona y por el amor desde aquí, que esta es la guía. De acuerdo a nuestras intenciones. Bien. Las intenciones de libertad, las intenciones de vivir en pasión, de amor. Entonces, ya empezamos a identificar qué nos duele. ¿Sí? Pero resulta que posiblemente estamos viendo inconscientemente algún dolor mayor. El dolor, ejemplo, pararnos de la cama o el dolor a hacer un cambio. Sí, o, o hay otro tipo de dolores. Entonces, ¿qué hacer? Apegarnos a esos dolores de, de no disfrutar. Ejemplo, tú lo decías ahorita de, de querer salir, disfrutar. Me duele no disfrutar de, de un, un momento. ¿Por qué no lo disfruto? Porque tengo mucho ruido en mi cabeza y tengo tantas cosas en mi cabeza que no me permiten conectarme con el ahora. Y cuando me desconecto, cuando me desconecto, entonces fíjate, cuando me desconecto simplemente me dejo impulsar por el dolor. Es un dolor, pero resulta que dice soy muy fuerte. Dijiste hace un momento, soy muy fuerte. Eres muy fuerte y has sido muy fuerte y eso está bien. Pero resulta que si tú no te haces vulnerable de decir no soy fuerte realmente y simplemente entregarte a como a la fluidez, a esa pasión y hacerte vulnerable, pues simplemente lo que vamos a hacer es seguir siendo fuertes. Haz de cuenta, este es el dolor, ¿no? Este es el dolor, este es el nivel de fuerza. Entonces, sube mi nivel de fuerza, necesito este dolor que se ponga a este nivel o que lo sobrepase para poder que haya un cambio. De lo contrario, voy a ser muy fuerte y lo voy a soportar. El dolor va a seguir allí. Pero como me he hecho tan fuerte, pues entonces no sobrepasa mi barrera para hacer un cambio. ¿sí? Porque este tiene que ser más fuerte que mi fuerza el dolor este me tiene que doler más que la fuerza ejemplo, si ponemos un, dos, dos fuegos uno baja llama y otro baja alta bien uno me va a pasar la barrera con más fuerza que el, el otro yo tengo, supongamos mi nivel de fuerza está acá la llama baja está, me quita un, una fuerza acá, pero la llama alta me quita acá yo puedo meter la mano en esta y, y no me voy a quemar porque soy fuerte. Y, y voy a estar allí, pero me voy a seguir quemando y me va a seguir doliendo. Lo que tengo que hacer es que esto me duela tanto, tanto y hacerme vulnerable. Bajar la fuerza. Bajar esa fuerza y simplemente decir es que me duele y voy a dejarlo, voy a soltarlo. Eso bien, no he logrado, o sea, por más que yo miro, digo, sí, me frustra esto, me frustra el otro, pero no he logrado que ese sea el dolor justamente, te decir, más fuerte de lo que está pasando, ¿no? Bien, Entonces, ¿cómo logro que sea fuerte ese? Porque yo sé que me está, o sea, me frustra, sí me frustra porque me siento mal, digo, tengo que hacer tantas cosas, eh, quiero muchos cambios en mi vida, y no he logrado por, por esa situación ahorita, porque mi autoeducación ahorita yo veo que es muy indispensable. Entonces, eso, el de la autoeducación que no he podido lograr entrar en algunos cursos que yo he querido, eso me ha frustrado en realidad, ¿no? Entonces digo, no, no puede ser, digo, pero no es tan fuerte porque no me da ese empuje que yo he visto otras veces que digo, no, es que sí lo puedo y voy y lo hago, ¿Ya? Yo, y hoy esto le veo como ya me siento, ya no, hoy lo voy a hacer. Ayer dije, hoy tengo que romper esa barrera de hacer llamadas, no sé cómo, pero los tengo que hacer. Te prometo que hice tantas cosas y no logré romper esa barrera. Y hoy dije lo mismo, hoy logré, hoy tengo que hacer. Mira, por ¿sabes menos cinco por qué? Más. Ajá. Antes de que continúe esa estela, Ajá. fíjate en lo siguiente. Volvamos al centro. Uh -huh. Estamos yéndonos al exterior, la llamada, la venta, la atención, la esta, la esta, pero realmente la atención hay que ponerla aquí, en el vacío que siento, que me mencionaste hace un momento. Porque estoy llenando un vacío con algo exterior. ¿Sí? Y este vacío... El vacío es, es, se llena es con nuestro propio amor. Hago el, el siguiente ejemplo. Pongo, tengo mi vaso con agua, le pongo agua que se llene tanto que se bote a los demás, al exterior. Pero de lo contrario, lo que estoy haciendo es teniendo mi vaso vacío o medio vacío, como lo vea y mirando afuera, tratando de, de llenarme con cosas de afuera, cuando lo de afuera no me llena, sino que es directamente aquí, a mí como persona. Entonces, ¿qué empezar a hacer? Empezar a mirar, me amo a mí, busca un momento de silencio, Sí, por lo menos. Porque hay ruido. Es el ruido que que nos... que no De esta, que está así hablando. La parlanchina, el ego. La loca de la azotea El ego, que está allí todo el tiempo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y no deja hablar este. Es como el el... Pongo el ejemplo, el colaborador y el jefe. El colaborador está haciendo, ejecutando, pero a veces no tiene la perspectiva que tiene el, el líder, digámoslo así. Ya, La perspectiva que tiene el líder que está desde el balcón analizando y poniendo las fichas. Y este de aquí está es el que debe ejecutar una acción, pero está hablando, hablando y hablando. Y es que hey, pasa esto, esto y esto. Y el líder tratando de direccionarlo, pero no lo deja hablar. Entonces, pregúntate, ¿qué puedo hacer en este momento para mí ahora? sí, Volver a las bases, el centro, sí, la gratitud conmigo. Lo que estás haciendo está perfecto en ese momento y te felicito porque tienes el valor de reconocer en ti tu historia, tienes el valor de reconocer en ti tus dolores y eso es lo que te está impulsando porque eso es lo que te va a hacer transformar a partir de este momento sí, sí. ese es porque es esa e, ese deseo sí porque fíjate allí viene el tema ya Hacemos el dolor tan fuerte, el dolor a no disfrutar mi familia, a disfrutar un momento por estar, estar todo el tiempo hablando. Que se me vuelve placentero el silencio, que se me vuelve el placentero el, dar, el, el permitirme conectarme a mí mismo, a mí misma, haciendo lo que me empieza a guiar mi corazón, ¿sí? Dime cuándo una decisión que hayas tomado con esta ha sido correcta. Por lo regular no se toman buenas decisiones, pero en cambio dime cuándo una que se haya tomado con el corazón ha fallado. Claro, es diferente cuando tú estás, creo que es una coherencia que hay entre tu cuerpo, lo que piensas, lo que sientes, ¿no? Tú lo haces, lo palpas porque es tan coherente mismo, ¿no? Está todo eh, en sinergia que se te dan las cosas, ¿no? Que saben, ¿sí? Ajá, claro, no. porque es la que nos permite conectarnos y hacer sí. que todo fluya. Entonces, lo que hay que hacer es callar esta, tranquilizarla, simplemente que se encargue de ver, de, de ver y de, de ir ejecutando, pero con las decisiones que vamos tomando aquí, ¿sí? Sin miedo y fluyendo, ¿sí? Y quitándonos la carga del pasado. Bien. Es la carga. Quitándonos esa carga del pasado. Y tú mencionaste cosas ahorita positivas y negativas. O hiciste, tal vez, o ves tú en tu subconsciente cosas positivas y negativas. De pronto el devenir de una finca... O, o de esto, pero hay cosas muy positivas. El por ti misma has aprendido, por ti misma te has transformado, te has impulsado, tienes el deseo constante de ser mejor. Has evolucionado. Ya tú no eres la, la niña de cinco años. Has evolucionado y seguimos evolucionando. Entonces, y nos queremos aferrar a algo es como aferrarnos a algo del pasado, de una u otra forma. Es aferrarnos, y al aferrarnos nos duele, porque hay otro dolor inconsciente que aún nos damos cuenta y que está ahí, que decimos, ¿por qué me siento así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento inestable? ¿Por qué no me siento? ¿Por qué? Porque no te estás sintiendo, no te estás conectando, obviamente, por estar viviendo en un tipo de persona que ya no eres. Y por estar aferrado a alguien que ha quedado en el pasado. ¿sí? Cuando hay tanto por conocer y tanto por explorar. Y es cuestión de abrirnos al infinito mundo de posibilidades. Abrirnos al infinito mundo de posibilidades. Porque es que. Cuando tratamos de crearlo desde aquí, digámoslo así, estructurarlo desde esta, pues simplemente nos estamos cerrando a la perspectiva que tenemos y no nos estamos conectando y permitiéndonos descargar todo el tipo de forma que podemos lograr el llegar a un estado deseado. ¿Sí? El, el, el tema de las personas que tienen deudas, por ejemplo, personas que tienen deudas, Realmente no quieren pagar las deudas. Quieren es sentirse y ser responsables. La intención de responsabilidad. Es la intención de responsabilidad. Pero a veces nos sentimos irresponsables porque tal vez no se le ha logrado cumplir a ciertas personas. Pero la responsabilidad empieza por mí mismo. Cómo yo me siento emocionalmente. Cómo yo me, que me pueda desayunar tranquilo, que pueda desayunar sin pensar en tanto barullo, en tanta, tanta bulla en mi cabeza, y que me permita conectar con mis deseos más profundos del alma. Y que ese sea el motor que me haga ir cambiando y evolucionando. ¿Sí? Entonces, es volver a las bases. Es, toma, toma así un respiro así, por favor, profundo. Toma aire, toma aire, toma aire, toma aire, y, y bótalo. Es como, a ver, te, te digo, yo mi esencia no conocía, no sabía cuál era mi esencia, siempre estaba hacia afuera todo, ¿no? Eh, yo nada, o sea, no sabía para quién era, o sea, yo no me quería, o sea, no había nada para mí primero, sino para el resto. Eh, y cuál era mi esencia, nunca, nunca sabía qué era, ¿sí? Entonces, es como que este año, como que desperté, te digo, de una situación tan que estaba metida en una burbujita y que de ahí, pues, sí, de ahí recién salí, ¿no? De ahí recién salí y a conocer un mundo diferente que hoy es, ¿no? Entonces, Por eso es importante el volver a las bases, porque igual vamos a seguir evolucionando, las cosas van a seguir cambiando de aquí en adelante. Nada va a ser igual. Hay personas que vendrán, personas que seguirán, y vamos a evolucionar, ¿sí? y podemos morir mañana. Entonces, vamos a seguir viviendo ese cambio, y es simplemente dejar el miedo, dejar de tener esas vibraciones bajas, y enfocarnos desde el amor y la gratitud a nosotros, llenar ese vaso, digámoslo así, llenar ese vacío, pero. Cuando voy a hacer algo, ejemplo, hay personas que llenan ese vacío comprando cosas, yéndose de, de compras, gastando dinero en ciertas cosas. O, o ir, ejemplo, o estar saliendo con X personas, eh, o tener ciertos vicios, qué sé yo. Se llena ese vacío porque están buscando afuera. Y resulta que no se llena ese, ese, eso. Ya Entonces es preguntarse, esto que estoy haciendo lo hago por llenar un vacío emocional mío que me corresponde a mí, o realmente es porque me nace hacerlo. ¿Sí? Porque hay dos diferencias, el, la desesperación de tratar de llenar el vacío, y el simplemente hacerlo por amor, que me da igual si lo tengo o no. Entonces ahí es desprenderse desprenderse completamente de esas cargas que tenemos, que no tenemos que cargar nada, simplemente fluir, porque a la final no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar en, en una hora, no sabemos que en dos horas toquen a tu puerta con, con, lo que tanto, con lo que nunca te has imaginado que te puede llegar a suceder, pero no te ha sucedido por el simple hecho de estar en mi propio ruido interno, ¿Sí? que no me deja escuchar y, y, y permitirme aquí conectarme desde aquí y que las cosas que vayan haciendo las vaya haciendo por fluidez propia desde ¿sí? el amor y solo una pregunta eh, ¿Cómo puedo darme cuenta si es que lo, el trabajo que te decía ¿no? eh, de vender? Ya, okay. Si es por um, toda la falta de educación eh, que hoy llamo lo tecnológico, ¿no? ¿Es el que me trauma tanto el vender? ¿O es pues porque en realidad no es para mí y yo debo soltar el sol y buscar otra, no sé, otra cosa? Esas preguntas están bien, pero simplemente ten una intención. Quiero que tengas en cuenta y vamos a hacer para ir finalizando esta, este punto y, y, lo, y lo dejamos allí para que nos vamos a una segunda a, a, otra, a otra consulta y simplemente ya tenemos, ya tenemos un problema, listo, ahí hay un problema tenemos un problema el problema es que no sé si, si las ventas son lo mío qué es lo que me apasiona, digamos que, qué es eso Sí, hay como un enredo allí, que se debe desenredar. Pero eso tampoco se desenreda así en cuestión de dos segundos. ¿ya? ¿Qué debemos hacer? Poner la intención. La intención, por favor, quiero que la anotes, es tener claridad. ¿Listo? Tener claridad. Y esa intención... Le vamos a no la, aquí el tema y, y es una gran diferencia de que eh, la, la diferencia es que aquí le vamos a poner un tiempo. Bien, vamos a, a dar, vamos a simplemente soltarlo y decirle al universo, decir, bien, dame por favor claridad, guía. Sí, y me voy a enfocar en tratar de sentir lo que pase aquí en mi pecho. Si me duele algo, qué sensaciones, qué emociones tengo. Y cuando venga ese pensamiento, cuando venga ese pensamiento de esas preguntas y ese desespero, esa ansiedad, trata de la, te pones la mano en el corazón y, y dices, voy fluyendo, mantengo la intención, no me voy a estresar. Ya Si, tom, si tomas ya la decisión, o sea, eso que va a cambiar ya, ya, ya, la decisión que tomes, ejemplo, si las ventas es para ti o no, no te va, o sea, realmente ya en este justo momento no hacer un cambio. Si ¿sí? no, ya vas a hacer la, la, el millón de ventas inmediatamente. No, o sea, es un proceso. Bien. Entonces, no nos desesperemos. Si ¿sí? mantengamos la intención clara, de un tiempo, qué sé yo, mantén la intención, puedes eh, analizarla durante dos, tres días hasta que llegue esa información a ti y esa claridad. Darte el momento de quedarte dos, dos horas y en lo posible va a ser. Dar, regalarte un espacio y estar en completamente en silencio ¿sí? mira, ve y haz algo por ti pero que no vaya a llenar un vacío que no vaya a llenar el vacío bien esa es otra acción piensa en algo que puedas hacer por ti pero que no sea por una obligación o que o llenemos un vacío bien ejemplo, supongamos, no, quiero invitarme a cenar, pero entonces puede venir y no, entonces me empieza la mente, ah, bueno, entonces vámonos al mejor restaurante, al más costoso, al más esto, más lo otro, más tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Entonces, empieza, empezamos a analizar ello y miramos y nos esperamos identificar de que esa desesperación realmente es por llenar un vacío, entonces vamos a hacer lo contrario, a eso, como un tipo de choque con nosotros mismos nuestras neuronas porque es como la repetición bien, es como si repitiéramos el patrón entonces eh, estoy viviendo X situación hay un detonante que me hace sentir vacío y voy a un lugar como tal para tratar de llenar ese vacío y resulta que no me llena el vacío y me siento igual y vuelvo entonces es simplemente romper ese círculo y salirme a otro punto entonces, qué sé yo, hoy te tomas un café en una biblioteca o no sé. O no. haces algo que salga completamente del, de la estructura que ya tienes. Porque cuando hacemos esos cambios, es cuando nos permitimos que tengamos otro tipo de, de respuestas y veamos otro tipo de cosas. ¿sí? Manteniendo la intención, vete a, vete a caminar, pero no forcemos la respuesta. Debe haber una certeza. Sí, y para ello simplemente debemos sentir y fluir. Entonces, hazlo, hazlo y mira qué sucede. Te vas a dar cuenta cuando logres el punto de fluidez, de soltar, de hacerte vulnerable. Aquí es hacernos vulnerables. Hacernos vulnerables, comprender de que somos vulnerables, que lo somos. Somos parte de, de, de un juego, digámoslo así, somos vulnerables. ¿Sí? Dejar de hacer fuerza, porque la fuerza es la que nos hace como retenernos y cargar, soltar, y hacernos conscientes de esos dolores, ¿sí? para que podamos hacer esos cambios, y es un engranaje. Bien, hace parte de un engranaje. Y te vas a dar cuenta qué que espero que logres ver, que lo identifique. Lo que va a suceder cuando logres desprenderte de, de todo ello y, y empezar a vivir una vida diferente desde la acción propia. ¿Sí? Si, por ejemplo, todos los días escuchabas música, pues entonces hoy no escuches música y tomamos un baño diferente. Ya donde te consientas, si no escuchas música, entonces hoy escucha música, como va a hacer las cosas contrarias que nos empiecen a apasionar y empiecen a mover, a activar otras zonas de nosotros, porque igual podemos morir mañana. Y, y si no nos vamos bien, si no estamos equilibrados nosotros, pues simplemente o sea, no tiene sentido las ventas, no tiene sentido el emprendimiento. Si no hay una pasión, si no hay, estaríamos muertos en vida, entonces si ¿sí me entiendes, es una muerte en vida. Ah, es lo que me está pasando ahorita y no, no, no, no. ¿Sí? Es una muerte en vida. Ajá, eso digo, estoy muerta en vida porque no tengo esa ¿Por qué? Vida. Porque es que aquí, es que nos desconectamos de aquí, cortamos el canal y nos quedamos aquí simplemente con lo que nos quedamos en esta cabeza programada. Sí, entonces vivimos en un sistema, entonces hay una muerte. Porque haz de cuenta que somos un computador. Este es el computador. Acá están los sistemas. Y este es el internet. Entonces, es quedar desconectados. Sí, tienes razón. eso Quedarnos desconectados. Desde acá estoy. Entonces, ¿cuál es la idea? Te vas a dar cuenta que cuando logremos ese punto, las cosas empiezan a fluir todo empieza a fluir. Te llama, la persona que no te contestaba te contesta y, y te dice, ah, estaba ocupado, estaba ocupada, pero no es que realmente haya estado ocupado, sino que igual era parte del juego. Sí, Como que casi, todo se ¿no? empieza a desbloquear y es que todo está desbloqueado a partir de ese momento, Estela. Bien. Todo está desbloqueado. Ahora, ahora entiendo, claro. Estaba acá, es el problema, no es acá. Este es demasiado que da, o sea, te mantiene como tú dijiste, pero a la, a la larga, ¿no? Sí, estoy, y es la verdad porque a mí me pasa eso, te digo estoy pensando este, y pienso en lo peor, pienso en que ay, no sé qué pasa, por qué razón me pasa eso, que antes nunca a mí me ha pasado así, ¿no? Yo tenía, yo decía, ok, esto voy a hacer. Y me enfocaba... Veía las estrategias que voy a hacer, ¿cómo lo voy a tener? Y listo. Se iba la situación. Salía, ¿no? O sea, es como que, a ver, como que la tecnología, las cosas que estuvieron que nunca había aprendido, es como que me cogió un boom, ¿no? Te abruman, te abruman de tanta información, de tantas Eso. cosas, pero, pero no es necesario tener todo al mismo tiempo ya la, vamos paso a paso y vamos paso a paso y también como es algo nuevo hay cambios y también como a veces estamos aferrados a lo mismo eh, esto es una gran oportunidad ¿sí? porque en los cambios y en los dolores y en esas caídas es cuando más nos potencializamos y más crecemos sí, es allí sí. cuando hay un cambio porque es reordenar las fichas es volver a tirar la baraja, digámoslo así claro, pero... es volver a organizarnos eh, sí, entiendo. Eh, o sea, entiendo de esa manera de todo lo que pasa, ¿no? Que es por mi bien, por un cambio, que todo un cambio cuesta, pero claro, a mí me cogió, como tú dices, me abrumó tanto que me paralizó y, y como que. O sea,